La verdad no tenía idea qué esperar no habíamos visto fotos previas más que del exterior entonces al entrar pues fue sorpresa totalmente al ver tantos cuartos llenos de cosas parecía que la gente un día se levantó y se fue y todo se había quedado ahí y se había todo revuelto pero no sé estaba muy impresionante cómo estaban todavía todos sus apuntes su ropa las camas tendidas um, los juguetes aventados ahí que yo vi. Yo esa que está tan cansada por intentar superar gusto sentado aquí mi modo. Mi modo poser, qué tal. Cuando entraste, ¿cómo te sentiste? Estaba yo maravillada de ver tantas cosas y no sé, a mí siempre me ha gustado entrar a un lugar donde no sabemos nada y ver qué tanto podemos descubrir. En todos los cuartos que entrábamos había cosas bien diferentes y en todos encontrábamos cosas muy raras que no sabíamos de dónde, de dónde habían salido o por qué se habían quedado ahí. Y a mí, en lo personal, no me daba miedo, me daba más bien como emoción y nervios estar ahí o ver qué nos iba a pasar. ¿Qué fue lo que más te impresionó de toda la hacienda? Primero que nada como el espacio que abarca lo que es toda la hacienda y segundo pues lo que comentaba al principio que la gente parecía que de repente se había parado y se había ido sin importarles sacar ropa, sus apuntes, sus libretas, sus libros, encontramos muchísimas cosas. Sí, mira es como. Cosita no, cuenta, no sé Mira, acá hay, acá hay otra letra de Ana. ¿Será esto? A ver. No, la otra estaba como fea. Uno sí, sí. fea como en todo en mayúsculas. Como escribe mi papá. Justamente así escribe mi papá. O sea, así. No. Ándale, así estaba con, como ese, con ese tipo de letras llenos. Aparte. De... Pues es como de Estados Unidos, ¿no? O inglés. Pues es que también un, un montón de cosas de, de, de este, en francés. ¿Cómo? Está ahí la como ropita de bebé. Y nos dicen que cuando se fueron de aquí, no, no aquí, ya no había bebés aquí. Ya no vivieron Mi mamá, más la de la ropa. Es sí, igual. Este libro de psicología. Es un test. Psicológico. No, manches, ¿Este señor que vivía aquí? <risa> ya sé. Ya no, es Se que no, no, no, no, no, no, no, no, no, Aquí está la silla de Rolls. Mira que no son las ratas. Me escuchan por aquí. los los Dame un sí, sí. porque estoy... que tú hayas sentido con mala vibra. Cuando entramos a la cocina, desde que entramos olía diferente a las demás, a los demás cuartos. Olía como animal muerto, pero muy muy fuerte y se sentía la vibra como pesada y pues más fea de lo que, que sentían otros cuartos. También en un cuarto de al lado me parece que es el del comedor. Estaba como estructurado bien raro porque estaba el comedor y atrás había un cuarto con unas batas como manchadas de sangre y también ahí se sentía como que te estaban viendo desde una ventana que estaba ahí arriba. Aquí hay una manchada con, con sangre. ¡Ah! Ahí, ¡Ah! ¡Ah! No es cierto! ¿Es una batita como con sangre. Sí, mira. Ah, mojada! ¿Qué fue lo más raro que encontraste o viste en la hacienda? Pues fueron demasiadas cosas, había un frasco en medio de la mesa del comedor lleno de parecida lengua, ahí con su jugo también había muchos libros metidos así, como si fueran nuevos de los años de 1950, 1970, pero estaban íntegros los libros y veías todo el estado de la hacienda y pues estaba bastante mal como para que los libros estuvieran así de 1979 pero entonces aquí él mataba okay. a los, Oye, animales? Sí. Uy, espera, a los sí. animales gente que le debe, darle porque ahí hay pozos sí, sí, tapados sí, sí, sí. ajá, es que hay un sí. montón de hoyos tapados sí. en, el, sí. en el baño en la, ah. y en la cocina dice sí. sí. un... sí. que mataba gente y, estaba, y los enterraban aquí es lo que decía y también en un cuarto había, estaba lleno el cuarto lleno de casquillos de balas como de escopeta de todos tamaños. Y no sabíamos para qué alguien necesitaría tantas balas, estaban en todos lados, en toda la cama, todo el piso y tirados por todos lados. Miren, ¿Sí vale hay un montón. Mira, ponle de detalle para la cámara. O sea, <risa> Me impresionó entrar a los cuartos y ver en las paredes como, estaban todas manchadas, pero algunas manchas eran sangre y en un cuarto en particular había un cuadro de una virgen en la pared y esa virgen estaba como toda ensangrentada, me llamó mucho la atención. una foto, un dibujo. Sí, Lo que hay en la pared ¿Pero por qué? la es bota que está ahí? ¿Esto? Toque, toque. No, toques. no toques Yo con la patita de la uña <risa> ¿Sí, ¿Y por qué hay sangre? Sí. ¿Por ¿En qué? las paredes? Y ¿En algunas partes hay sangre? Um, esto, esto no parece sangre Pero esto sí O sea, la sangre no, no es tan rosa Es como, como de este tono y lo curioso es que está hasta arriba. De dónde sale, no te olvida. No se ve como algún nido de algo como para que caiga desde allá. A ver, aquí deja la piel para el... ¿De qué año dice esto? 1900 no dice. ¿Cincuenta 55. ¿Me Ah, sí. cinco. Se compone un de con cosas que tantos años. Ya hace 10 años, quince años, dejaron sí. de vivir aquí. Memoria. ¿Macer? ¿No ¿Sale? ¿Sale? ¿La ¿La es él? ¿No es? ¿Es simple, no? Memoria. ¿Qué otra cosa? ¿De repente acuerdas de esa que hubiese ¿No oh. pies? ¿Le va a salir una de mis cosas? ¿Algo? Son todo bien sencillos. ¿Qué es lo que se dice? Ah, <risa> uh, del padre de la cueva. Pago de impuestos. Ah, ahí Eso es todo lo que tenemos en juego, en 70. Y es que también, ¿por qué no nos tienen cosas de los 50s y ¿no? de los 90s? Ahí vimos uno de los 80s, ¿no? Del 79. Ahí está, se ve en 158, pero siempre es así. Uno, dos, tres. ¿Toca la pared? No, te sacas la energía de tierra, la pared. Ah, ahí está. 456. Sacas toda la energía. Eso es como cosa de Reiki. De la A energía. Ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Uno, dos, tres. Suelta Un okay. poquito de energía. De la energía. ¿Qué? ¿Qué? no te huele su pelo como animal no un poco ahí no hay nada hay como pelo se quiere llorar sí. es como pelo como de animal sí eso no es un hueso es un diente no qué es eso sí como un diente huele bueno, horrible ¿Qué es lo que esperabas encontrar? El tesoro. Porque nos habían dicho que, que habían sacado monedas y nosotros esperábamos que nos íbamos a meter ahí al sótano que nos habían dicho y ahí iban a estar como a flote. Ahí está el de esto? ¡Ah! Ahí está. Ahí es a donde hay que entrar. Ahí está la. está una escalera, pero está está muy abajo. No nos vamos a poder meter con esa, tendríamos que pedir otra. Pero se supone que ahí es donde nadie quiere entrar, nadie aguanta estar. Y donde todo el mundo se quiere meter porque no saben qué hay ahí abajo. Entonces, ahí va a estar el detalle. Y hoy,